Gracias, Yerjan, la antigua. Muchas gracias a los demás miembros de este equipo que cada día nos permite llegar hasta ustedes a través de este programa, tan visto y escuchado en todo el país y el mundo. Sí. Miren, eh, una de las cosas que nosotros exigimos cuando acudimos a, a una persona para que nos resuelva algún problema, para que nos rinda algún servicio. Es el tema de la profesionalidad. De hecho, los profesionales tienen por norma que en sus despachos cuelgan sus, eh, sus diplomas y toda eh, uh -huh. eh, la información, digamos, que indica que, qué capacidad tienen. O sea, es como una especie de acreditación eh, de manera inmediata que la gente puede ver en, la pared, en, la, en las paredes o en la pared del despacho de ese profesional. Todo el mundo busca un especialista en el área jurídica, en un tema específico, o todo el mundo busca un especialista en el área médica cuando tiene cualquier problema. Eh, todo el mundo busca un especialista ingeniero, ya sea en cálculo, un calculista, o un estructuralista, o un ingeniero con especialidad en pluvial, etcétera, etcétera, cuando tiene un problema. En lo único que nosotros, y eso es reiterado en este país, no buscamos un especialista es en la política. Porque en definitiva, todas las actividades, para usted desempeñar una función en un área, tiene que tener conocimiento de esa área. En cambio, en el ejercicio de la política y en algunas, y en algunas eh, posiciones, no es necesario que usted tenga un título. Por esa razón, uno vive quejándose de algunas eh, decisiones que toman legisladores, sobre todo, porque hay un, hay un asunto que es el, el, el derecho que tiene constitucionalmente un ciudadano de ser elegido. Así como tiene el derecho de elegir, también tiene el derecho de ser elegido, y eso le da una cierta licencia de corso para que cualquiera se postule a cualquier cargo cargos electivos sobre todo, porque los cargos que son designados tienen una particularidad. De hecho, hay leyes que obligan a que un profesional de un área sea el que esté desempeñando tal o cual función. El caso del Ministerio Público, por ejemplo, que por lo primero que usted tiene que hacer para ser Ministerio Público es ser abogado, licenciado o doctor en Derecho. Pero bueno, el tema está en la ciudadanía más que en otras cosas, porque... Eh, quien tiene que decidir quién va a ser su legislador es el pueblo, y el pueblo lo elige con un voto. Eso, viene, eso tiene una historia bastante hermosa, y es la historia del lo, el proceso, por ejemplo, que se da en Europa en el año 1700, sobre todo específicamente en Francia, 1778, 78, 79 con la Revolución Francesa. Eh, antes de la revolución, pre-revolución, el, el Estado que se conformaba alrededor de la figura del monarca, del rey, la figura del emperador, como era en Roma, pues no había ninguna, ningún problema porque ese rey se hacía pasar como un representante de Dios en la tierra. Y eso le permitía tomar una serie de decisiones todas las decisiones que pudiera tomar porque estaban de alguna manera sustentadas en la divinidad que él representaba en la tierra. Cuando se, cuando se comienza ese proceso evolutivo, cuando se comienza ese proceso intelectual de crear una plataforma ideológica, para luego terminar, concluir con una revolución que lo cambiara todo, que cambiara ese viejo esquema político por un nuevo esquema político, se dio la siguiente disyuntiva. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos nosotros establecer el hecho de que alguien pueda representarnos a todos? Y entonces se desarrolló, ya se había desarrollado realmente, el, el tema de el, la representación Política. Y eso es lo que permite que usted cada cierto tiempo decida quién, quién de sus iguales lo va a gobernar, lo va a dirigir. Lo mismo pasó en los tribunales. Antes el monarca, el rey podía hacer lo que quisiera con las personas, pero luego después de ese proceso que yo menciono, 1779, Revolución Francesa y más eh, joven todavía, un poco más joven todavía, eh, la Revolución Norteamericana de 1776, crearon el sistema de la representación política y eso permitió que una persona pudiera gobernar al resto de su congénere. ¿Dónde está el meollo de la cuestión? El meollo de la cuestión está básicamente en la idea de que nosotros, los ciudadanos, los que tenemos que echar un voto, somos los que debemos decidir, somos los que tenemos que, en nuestras manos, el poder de decidir quién de las opciones que nos dan debe ser el más idóneo para desempeñar una curul, para desempeñar una función. Por eso, cuando usted ve, por ejemplo, en el Congreso nuestro, eh, gente como este Antonio Marte, hmm. diputado, no, senador, senador, de la, senador la de la República, cuando usted ve, por ejemplo, a diputados como Botello, Usted dice, pero bueno, ¿y qué será lo...? Y eso, estoy poniendo dos ejemplos en, los, en las dos cámaras que no son tan extremos como se pudiera creer. Hay otros que son peores, que Botello y que Antonio Marte. Entonces, en definitiva, el pueblo dominicano y quienes tenemos en el, en el, eh, el poder en las manos en el momento dado, que es cada cierto tiempo, tal como lo establecen las normas, las leyes, sobre todo la norma constitucional, tenemos que saber a favor de quién vamos a echar un voto. Porque el poder de representación, la soberanía real y efectivamente la tiene el pueblo. Y ese momento de decidir votar por alguien es el momento en que somos verdaderamente soberano como pueblo, soberano como nación, soberano como sociedad. Entonces, no podemos desperdiciar un voto en gente que no se merezca ese voto, en gente que luego nos vayan a mal representar. Yo, yo digo lo siguiente: hay gente por ahí diciendo, no, todos debían ser abogados. No, porque el Congreso debe estar conformado por un conjunto abigarrado de ideas, y esas ideas van a venir de diferentes litorales. Deberán venir del litoral médico, del litoral jurídico, ok, pero vendrán también del litoral de los ingenieros, pero también del comercio, también de los chiriperos incluso, pero usted no puede elegir cualquier chiripero, tendría que buscar el que, más, el que mejor desarrollo y desempeño tenga para poder elegirlo como diputado o como senador. Lo que quiero decir con esto es que la solución a ese problema no está en que todos los legisladores nuestros sean abogados, como mucha gente lo ha dicho. El asunto está en nosotros. El tema básico somos nosotros. Somos nosotros quienes debemos aprender a decidir, pero lamentablemente eso no se podrá hacer en los próximos años. Por una razón sencilla, quienes votamos, quienes votamos, no tenemos en definitiva... Eh, la verdadera visión, una gran parte, la verdadera visión de esto que yo estoy diciendo. Porque mientras nosotros no podamos saltar de una nación que todavía por un picapollo, una, un tanque de gasolina de una motocicleta llena y 200 pesos vaya a hacer un miti o eche un voto, cuando acabemos definitivamente con la, con la aberración de que los políticos compren cédulas el día de las elecciones, cuando acabemos con el populismo, cuando acabemos con la idea de vender la, la, la historia de la barriga llena, porque el dominicano muchas veces piensa con el estómago, pues cuando eso pase, cuando eso se rebase, entonces podemos tener unos legisladores que pudieran definitivamente ser... Eh, interesados en, el, en, la, en, en su labor como tal y tomar decisiones que beneficien a todo el mundo. Nosotros vivimos en una nación con mucha equivocación o con muchas equivocaciones. Nosotros vivimos en un país en el que hay que mejorar, hay que mejorarlo cada día, en el que no podemos cansarnos de hablar, por ejemplo, del problema del tránsito, de hablar por ejemplo, del problema de la mala distribución de las riquezas, de hablar, por ejemplo, del hecho de la brecha digital, o de hablar, por ejemplo, del hecho de que no todo el mundo tiene acceso a los mejores servicios, hablar, por ejemplo, de que eh, hay gente que eh, los hospitales, por ejemplo, no, no te dan un servicio de calidad y tú tienes que pagar una medicina cara, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que rebasarlo, pero todo eso... Tenemos que hacerlo con inteligencia, tenemos que hacerlo con visión. Y para eso es necesario ir formando a los que van subiendo ahora para que en el futuro podamos llegar a esos niveles porque definitivamente la sociedad de hoy ya está maleada, ya está dañada. Es la que viene, la que hay que trabajar para que eso sea así. Así es. Muchísimas gracias, Amado, por su comentario del día de hoy. Miren, quiero a la persona, creo que fue René, desde allá desde Holanda, que nos preguntaba por el libro al que hacíamos mención, es este. ¿Cuál era es el libro? Eh, el Cultura del tigreaje en República Dominicana. ¿Ese tengo, es de Felipe Collado? No, este del doctor José Dunque, de, psiquiatra. Eh, si lo pueden enfocar aquí, muchachos, dice que aquí que en Casa Cuesta está agotado. Voy a ver eh, si pueden entrar quizá en, en, en, en Amazon, no sé si está disponible en Amazon, pero es este. Cultura del tigueraje sí, Ricardo, en República Ricardo. Dominicana, del psiquiatra doctor José Dunquer, es un libro que habla de la idiosincrasia y de, de la conducta de, de los dominicanos y es un libro bastante interesante que yo les recomiendo. Que si él está interesado yo, en ese tema, eh, también se le puede recomendar el libro de Lipe Collado, que aunque no es psiquiatra, pero es period, era periodista de larga sí. data.